Buenas tardes. Yo quiero agradecer a la senadora Soto y al senador López Rodríguez que nos hayan aceptado gran parte de, de las enmiendas. Yo agradezco un talante dialogante y lo, lo quiero agradecer porque muchas veces se lo hemos reprochado, lo hemos echado en falta y creo que, que es de, bien, de buena educación reconocerlo cuando, cuando ha existido. Nosotros vamos a votar en contra de, de esta moción. Yo creo que no le va a sorprender a nadie. Yo creo que también habría que decir que entre las enmiendas aceptadas y las no aceptadas, la, la última que, tra, que traíamos, que no han aceptado ustedes, habla de revertir los recortes en el, en el Servicio Público de Empleo gracias, que se dieron a partir del 2011. Senadora Soto, las cañas de pescar cuestan dinero y, sin estos recursos, Ustedes pueden aceptar bastantes enmiendas, pero todo esto es un brindis al sol, porque esto tiene que ir acompañado de, de recursos. Las cañas no, no son gratis. Yo creo que no es ninguna sorpresa para nadie que nuestro grupo vote en contra de, de su moción. Yo creo que Unidos Podemos, en Común Pudem, en Marea, estamos en las antípodas del Partido Popular y en cuestiones de empleo casi en, en dos planetas, absolutamente alejados. Yo creo que hay medidas urgentes que no compartimos. Nosotros creemos que hay que derogar la reforma laboral urgentemente, creemos que hay que aumentar la indemnización por despido con carácter general, como está pidiendo la, sentencia, la reciente sentencia europea, porque hay que frenar la destrucción de empleo y hay que aumentar el salario mínimo, el salario mínimo interprofesional hacia las recomendaciones de la Carta Social Europea, que hablan de, de converger hacia el 60% del salario medio, que sería en España unos 950 euros. Nosotros no es que tengamos un mercado de trabajo estacional que solo funcione de mayo a, de mayo a agosto, es que nosotros tenemos un modelo productivo de verano y habría que entrar, pero bueno. No voy a eludir el, el debate que traen ustedes hoy con una moción bastante amable solo de, de políticas activas. Y Vamos a hablar de políticas activas y vamos a hablar de recorte en el SEPE, que del 2012 a hoy pues pasa de 34,7 millones de presupuesto a algo menos de 25 millones. Vamos a hablar de políticas activas y nos vamos a oponer a más privatizaciones en las políticas de empleo, en la orientación y en la formación. Y a mí me gustaría detenerme en un punto de, de su moción para ya que tampoco esto va, va a ir a mucho, es iniciar un debate sobre los cheques Formación. Nosotros creemos que los cheques Formación reflejan la obsesión del Partido Popular por abrir nuevas vías de negocio privado para las consultoras y empresas de formación discriminando de nuevo a los centros públicos en esta nueva modalidad de financiación de la formación. La experiencia internacional en la implantación de cheques formación ha demostrado que favorece a las personas con niveles educativos altos, a grandes empresas y a personas menores de 45 años. El Organismo Europeo de Formación Profesional denuncia que el cheque formación favorece un acceso selectivo a la formación, que acentúa las desigualdades. En España se acentuaría porque sabemos que tenemos un mercado laboral y unos trabajadores adolecidos de desigualdad y con un alto porcentaje de personas con baja cualificación. Sé que formación presenta altas probabilidades de fraude. La evaluación de la implantación de, del fraude en, en el Reino Unido, donde ya se ha ido haciendo, porque estas medidas se han implantado antes, ustedes las importan del neoliberalismo de, de los sucesores de Margaret Thatcher, no es una cosa que se hayan inventado ustedes en España. Ya sé que en España se está acabando de implementar, pero estoy hablando de dónde vienen. Han detectado un fraude en un año y medio de implementación de 95 millones de euros al no haberse calibrado adecuadamente el riesgo de que proveedores cometieran fraude. No hace falta profundizar el riesgo que hay en España con el fraude a la formación de los trabajadores en el que tenemos larga experiencia. Creo que el cheque de formación no es un mecanismo óptimo para asegurar recursos. Las personas no actuamos como pequeñas empresas que optimizan sus inversiones en la formación al elegir. Yo Creo que hace falta unos servicios de atención al, al, al, al desempleado, ágiles, dotados de recursos y con, el, con personal. Implementar el cheque de formación en estas condiciones puede suponer un auténtico desastre. En resumen, esta moción, que yo reconozco suave, suave en las formas, ¿no? parece diseñada para mostrar un aspecto más técnico que ideologizado. Han obviado ustedes hablar de, de políticas pasivas de empleo, han obviado ustedes hablar de políticas de, de reforma de empleo. Sin embargo, nosotros vamos a estar siempre en las antípodas de su política hacia los trabajadores y trabajadores de este país, y no por, una, no por cuestiones partidistas ni, ni, de, ni de liderazgos, porque, claro, si repasáramos carreras profesionales en la empresa, entre líderes, creo que no seríamos nosotros quienes salieran perdiendo en conocimiento de lo que es la precariedad laboral de este país. Gracias. Gracias, senador Guardingo.